Bueno, tú viniste a ver un video de Friday Funkin, una maldita intro, así que solamente te diré que te suscribas, que les like, que comentes con todas tus multicuentas para que el video se recomiende que te unas a mi Discord. Y como ya no tengo más aire para decir lo demás, solamente vamos con el video. No, esto no es, es este. En difícil porque se me da la maldita gana. Bueno, este es el lugar. Tu entra entra al pasillo mientras Girfriend dice algo. Hola, ¿qué tal? ¿Me recuerdas? Soy el que te partió la madre la otra vez. ¿Qué es este lugar? Uh, creo que ya lo sé. No debí de haber creído a mi padre con este viaje de vacaciones. Ah, ¿cómo que vacaciones? Esto no son vacaciones, esto es el infierno mismo. No lo sé, tal vez él nos pueda decir cómo salir. Hola. Tú has estado ocupado. Espera, ¿quién son ustedes dos? Hola, soy Copevirus. Solamente sé decir pip. Estamos aquí para tener vacaciones. En el subsuelo. Bueno, no te preocupes por eso. Jefe, entonces, ¿tú sabes cómo salir? Bueno, el rey necesita otra alma humana. Pero ustedes dos se ven chidos. Sí, por supuesto que soy cool. ¿No me ve la gorra hacia atrás que tengo? No, ahora mismo no voy friend. Una batalla de Ra en serio. Sí, por supuesto, una batalla de rap, ¿qué año nos puede hacer? Bueno, no tengo nada mejor que hacer con mi tiempo ya que no ha llegado. Lo bueno es que siempre tengo un micrófono de piedad en mi bolsillo. Claro. Piedad, por favor. Em, ¿tienes algunas bocinas? Si están atrás de un pilar. Déjame sacarlo. ¿Estás listo, niño? Claro que estoy listo para partirte la madre y vengarme. Bueno, en primer lugar... ALTO SPAM DE FLECHAS ESTAMOS TENIENDO AHÍ ME VA A MATAR No parece muy difícil, no tiene ningún efecto especial Así que no creo que me cague nada Ese bonito spam de flechas me va a hacer pedazos Pues bueno, no me hizo pedazos porque no apareció <risas> Parece que ya está terminando y no se me hizo tan difícil. A menos de que tengas spam no, no puedo como esto. Lo logré. <ríe> Estoy muy gordo, chaparro. Ayuda. Bien, otra vez ganamos. Como siempre, voy friend. ¡Ayuda, a este chaparro! Supongo que son realmente buenos rateando. DBDS por la práctica que han hecho. Bien, entonces podemos ir a casa ahora. Eso va a tomar mucho tiempo. Yo diría que si hablas con él te enviará a la libertad Pero la última vez que eso pasó el rey intentó matarlo Entonces solamente diré buena suerte Eso no se escucha muy confiable pero de todos modos okay, yo ellos. me voy a ir ahora. Al comino mejor le lanzo el micrófono en la cara a Asgore y listo Adi. ¿Qué? ¿Qué demonios ha pasado? Ustedes dos Full HD 4K la cara de Sans bueno, me diré, ¿qué más tú quieres? Lo sentimos, pero no sabemos qué pasó. No, en serio, yo no sé ni qué pasó. Yo solamente lo miré y le raspé el torso. Je, tú sabes qué hiciste. No actúes como si fueras inocente. Ellos te enviaron aquí a matarme. Nadie me mandó más que mis propios suscriptores. Bueno, entonces termina lo que empezaste. Bueno, parece que tengo otra oportunidad contra usted. Eh... Creo que esto se va a poner feo. No hay un punto para rendirse ahora. No puedo desperdiciar esta última oportunidad que se me ha dado. No importa cuánto tarde. Te brindaré justicia. Demostraré que vencerte no es imposible. Y luego, si no estoy muerto, seguiré matándolos. Perdóname, me dio un derrame cerebral. ¿Qué dijiste? Entonces, niño, prepárate. Porque estoy a punto de aplastarte mucho más fuerte que antes. Eh, ¿que me vas a matar? Sigo vivo por milagro, weón Que ese y no está con el maldito spam de flechas. Eso me gusta. Olvidar ya regreso con el spam de flechas. Ah, casi me mata. Espero y esta parte no tenga copyright, por favor. <risa> no logré sobrevivir. Advertencia, este video contiene imágenes que parpadean rápidamente y pueden causar malestar y desencadenar convulsiones en personas con epilepsia fotosensible. Si insistes en ver este video, procede con discreción. ¿Qué? ¿Por qué ya me equivoqué? Bueno, es la última fase y esta me trae muy malos recuerdos. ¿Qué pedo le pasa a las flechas? ¿Por qué van tan rápido? ¡Ay, no no no no no no no si se va a voltear la pantalla yo me rindo no no no no no no no no no no aún así sigo vivo por alguna forma solamente eso me desconcentra No morir No por suerte ¿eh? Esta parte me trae muy malos recuerdos Okay. ¿Ahora qué? No fui pues a vale madre esta vez no me vas a aplicar la misma maldito sans culiado muero pero no me mató Me imagino que voy a morir aquí, ¿no? La anterior no fue nada Por favor otra vez Aquí viene el punto decisivo si ganas o pierdes Recuerda ver su patrón ¡Muérete! Por favor, muérete ya, hasta polvo. Para así cumplir mi venganza, Won. <risa> ¡Adiós, conche tu madre! Bueno chicos, aquí termina el video tristemente, ya que no creo que hayan querido ver a una persona lanzándose una ventana. Pero bueno, solamente diré que te suscribas, que les like, que comentes con todas tus multicuentas, que tú unas no a mi Discord y, y como me da flojera decir lo demás, solamente diré mi frase típica y ¡Adiós!